¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a I Speak Spanish. ¡Bienvenidos! Today we are doing a videocast for Advanced and we are answering a question that was posed, posed by David Wallace. ¡Hola, David! ¡Hola, David! And David is asking what proportion of English and Spanish do we speak at home? So, we'll talk about that. Nos vemos en la segunda parte. <laughs> We're going to say something else. No. Nos vemos en la segunda parte. <laughs> What percentage of proportion We talk in English or in Spanish eh, okay, Vamos a hacerlo en eh, español hablo, hablo en inglés Lo más que puedo Fin de la conversación <risa> Si puedo Si puedo meterlo en la conversación No, no, realmente eh, Mitad y mitad o sea, Sí eh, Es que tenemos un sistema, Cintia No, sí, no, que, no hablamos te, al azar No, tenemos un sistema eh, y la verdad que ahora está ganando Gordon, porque vive en España. Pero bueno, yo, yo eh, gané durante casi 13 años, entonces bueno, se lo permito por ahora. Entonces, ¿qué sistema usamos? Tenemos dos sistemas en casa, porque tenemos dos hijos. Y eh, entre Cintia y yo, desde el... Yo creo que desde la primera semana. No, no la, la primera semana no porque solamente estuve unos días, o sea, estuve cinco días. Ah, estábamos Pero creo que la... desde que no, desde que me mudé a Inglaterra, sí. tú dijiste, vale, vamos a hacer un sistema porque si no, nos volvemos vagos. Claro. Entonces, lo fácil lo digo en el otro idioma y lo difícil digo, ah, I'll tell you this in my own language, because it's sí. hard to say. Y no, no practicas. La primera semana hacíamos eso. Sí. Ah, oh, ¿sabes lo que pasó el otro día? I'll finish this off in English because it's easier. <risa> ¿Vale? Eh, en, entonces, yo, yo sabía que no iba a funcionar. Eh, entonces, decidimos hablar Un en día. inglés mediodía. Medio día no, Empezamos con mediodía. día. ¿Por qué? Porque cuando. No al recuerdo mediodía, recuerdo un día directamente. Porque no, recuerdo que me dolía la cabeza. Eso. O sea, para, para la noche, yo ya quería irme a la cama porque no, mi cerebro no podía más de, de tener que traducir y pensar y. conjugar. Y, yo recuerdo que por trabajo. la noche. Por la noche, al, al principio, decíamos. Mira, vamos a hablar cada uno en nuestro <risa> idioma porque yo no puedo pensar es más. Verdad. ¿Vale? Pero sí. poco a poco íbamos eh, eh, añadiéndole un día, dos días, tres días. Llegamos a una semana. ¿Vale? Una semana y hablamos solamente en inglés una semana y luego en, en español la, la, sí. la siguiente. Pero luego intentamos con dos semanas y no funcionó, ¿verdad? No recuerdo, es que creo que... Dos semanas eh, eh, eran, eh, eh, eran A ver, ahora demasiado. ahora da igual. O sea, llega un momento en el que ya estás cómodo en, en, en el otro idioma y ya da igual que sea una semana o dos sí. o, o, o cinco. O sea, da, da igual. Claro. Eh, pero al principio era de verdad. Era como, era como ir al gimnasio y dices, vale, quiero tener músculos así potentes... Y, y no puedes, o sea, es que te, te mueres con cinco abdominales, ¿vale? Estás como... Ah, pues sí. igual, al principio tienes que pensar tanto y conjugar y poner frases Y te hablan y tienes que... Eh, ¿Qué ha dicho? Ah, ah, ah, oh, tengo que responder Y agota mentalmente, estás agotado sí O sea, yo sí, recuerdo sí, sí. las primeras semanas yo estaba agotada mentalmente Sí, hablan del de brain gym, ¿sabes? Sí, de sí, sí es un, es un ¿Es brain es eso es Sí, eso. sí, literalmente, o sea... Pero lo, luego, luego, ahora llevamos 18 años juntos y sí. os lo juro que en 18 años nunca hemos fallado. Nunca no. hemos, eh, a veces... Me excepto si vamos a Inglaterra y digo, sí. podemos tener esta semana de inglés Una semana extra. Una semana extra Pero eh, se, se nota y... y, y, y, y <risa> Y también ella tiene que devolverme la semana. Sí. Y también, si, si viene mi familia aquí, sí. a veces hablamos una semana extra en inglés. Pero, típicamente, durante 18 años... Pero también, cuando estamos en Inglaterra y queremos hablar entre nosotros y que nadie nos entienda, hablamos en español. Claro. En la calle hablamos en español, en Inglaterra. Claro. Y nadie se entera de nada, no. como, mira ese, <risa> no es una broma, pero sí. si queremos hablar de cosas privadas y hablamos en español, claro. entonces sí, claro. hay momentos en los que rompemos eh, la regla para, o aquí en la urbanización, es la semana de español y quiero hablar con él algo en privado que no quiero que la gente se entere, claro, aquí tengo más cuidado porque hay más posibilidades de que la gente me entienda, que en Inglaterra que me entienda hablar español. Sí. Otra cosa que pasa, que es súper es curiosa esta cosa, una semana, eh, la semana de inglés, ¿vale? La semana de inglés. Y, y eh, estamos hablando, Cintia y yo, y Cintia me dice, Gordon lee esto, y yo, en español, yo lo leo, tres, cuatro palabras, y empezamos a hablar, sí. ¿vale? Y luego estamos hablando ¿Qué? en español. ¿Qué idioma? ¿Qué idioma estamos hablando? Sí, sí, es rarísimo, sí, ¿eh? Sí, es que puedes estar en inglés, hablando en inglés, y luego sí. dos palabras en español y arrancas sí. en, en, en español. Es súper es curioso. Y no te das cuenta. No te das cuenta. ¿O no os ha pasado alguna vez que, que veis una película, por ejemplo una película en, en inglés, y de repente alguien habla en español? Y has entendido todo perfectamente y no te has dado cuenta de que han hablado en español o en otro idioma Y es como, como la conversación sigue, luego dices, ¿ha dicho eso en español o, o en inglés? Es que no, ¿sabes? Sí <risa> Eso sí, eso, sí. Eh, eso pasa mucho también Sí, Des, después de Después de, de un tiempo, tiempo sí. después de un tiempo, ¿vale? Sí. Al principio no, porque al principio es trabajo físico sí. Sí, es un eh, trabajo... Eh, mental, bueno. De la mente así. consciente. Pero claro, sí. la mente consciente, pero cuando es algo inconsciente que ya... Es como... Eh, muscle memory, ¿no? Sí. O sea, como... Sí, sí, sí. Pero... En cambio, en cambio con nuestros hijos tenemos sí. otra norma, que es... Cintia siempre habla en español con lo, los hijos y yo siempre en inglés. Rara vez hablamos en el otro idioma con lo, los hijos. Solamente, sí. sí tenemos si estamos que en decirles la calle algo. O, o, sí, o tengo que decirle a mis hijos don't do that, o don't act that way. Se lo digo en inglés, pero mi hijo me dice ¿Y por qué me dices eso? En español, claro. ¿Por qué me dices eso en inglés? ¿Por qué me dices en inglés que no? <risa> <risa> que me calle. <risa> que me calle. ¿Por qué dices que me calle en inglés? ¿Por qué sí. me hablas en inglés? Sí. Entonces quiero, quiero matarlos, pero y, sí. Y cuando nos hablan... Eh, los hijos, siempre. Mi hijo, eh, Sebastián, siempre me habla en inglés. Cuando está con sus amigos, el otro día estaba con dos amigos, estaba hablando con ellos en español, pero conmigo en inglés. Sí. Y, y, y Damián, ya arranca, empieza, él me habla en inglés. Ahora él sabe que conmigo sí. tiene que hablar en inglés. Y, y luego es, es, es gra... muy bonito. Sí, pero es gracioso porque luego la gente me pregunta ¿y qué idioma hablan tus hijos? Y mis hijos suelen hablar español. A veces Sebastián, porque Sebastián eh, favorece el inglés, le gusta más el inglés y prefiere hablar en inglés. En los vídeos ve más vídeos en inglés que en español, le gusta más. Y el, el pequeño al revés, el pequeño favorece el español, le da igual ver vídeos en inglés o en español, pero le gusta hablar más en español. Que luego luego cambian, sabes, que da igual. Pero cuando hablan entre ellos no sé, pero tienden a hablar en español. No sé sí. si es porque estamos en España uh -huh. o qué. O es que es el idioma que hablan más porque la gente está hablando en español aquí. Pero suelen hablar en español. A veces sí hablan en inglés o dicen frases en inglés. Sí. pero Damián todavía está usando lo que se llama code switching. Que el cambio de idioma sí, en, en la misma frase. Sí, sí. O, o dice... Give me the... Eh, mando. Give me the mando. Eh, mezcla idiomas. Give me the mando. ¿Vale? O, sí. Eh, stop it. Stop it. Se le gusta decir stop it, O cosas así las dice en inglés o sea, a su hermano. Pero sí, sí. Luego cuando hablan... No sé... Sí, que, como quieran. Entonces, ellos, ¿eh? Sí. Eso. Una semana en inglés una semana en español. Sí. Nos, nos ha servido fenomenalmente sí. bien esta semana es la semana de inglés por ejemplo correcto. y este es tiempo extra para Gordon en español correcto que luego vale. eh, sí. se lo quitaré vale entonces ahora And now from our sponsors muchas gracias, gracias Belén bien. ya Belén de España so Cynthia did say she wanted to have somebody from Spain And, That's true. And Belen and Vika. Belen is Vika's friend, and Vika got it, Belen to do it. Muy bien. Muchas gracias. The next one is going to be Cynthia's dad, as well. Yeah, another person from Spain. So. A ver qué tal. <laughs> <a> ver. <laughs> so he did really well. So what we what we're uh, promoting this week, what we're bringing to your attention is um, the subjunctive course that we run. Mm. You know we we have um we have a book on the market. Which is uh, demystifying the subjunctive. It's very popular. It's a very popular book. The feedback that we get off the book is phenomenal, isn't it? People love it because they're all frightened of the subjunctive, and rightly so, because of don't the way say that. Rightly so. No, rightly so, because of the way it's presented. Oh, okay. But you don't need to be. <laughs> so the book, <laughs> the book itself is. It, it helps you just to to get rid of all of your fear and understand that it's actually it's really nice the subjunctive. So what we did was we But, created it's really nice I, w i wouldn't take it as far as to say oh, it's I really nice i love I it would... i love the the subjunctive such a beautiful part of the language it really it's there. it adds it's there. it adds an extra, <laughs> extra layer that we don't have in english but also we've done a, a one for what we call subjunctive for beginners it's not really for beginners just it's for any anybody who's never done the subjunctive but we recommend that you do it early on so that you don't get bad habits That's all. You know, because once yeah. you're accustomed to... Subjunctive happens in the most simplistic sentences. It isn't high level. It's very low level, the subjunctive. It happens instantly. Yeah? So, you, that's why you need to be on top of it. Like, don't let it drag on and drag on and push it to the back. And yeah? commands as well, for example. Exactly. Yeah. Negative commands. It's take exactly the same shape. The same, so. same structure. So, anyway, the, the, the course is... Um, it's online you do it in your own time and it's all documented and it's got homework and everything to help you with so by the end of that you'll be able to command the present subjunctive with also the verb haber yeah so there you are Very why good. not give it a go don't be scared put it don't put it off do it now yeah just to say jump you can't cross the chasm in little leaps Qué bonito. Mm -hmm. So. Eso es todo y ahora nos vamos. <ríe> y nos vemos. Hasta luego, adiós. adiós.